¿Te recomendarías a la gente de cualquier parte del mundo, según tu propia experiencia, Emanuel, en este país, venir a este país? Llegaste aquí sientes que fuiste acogido de alguna manera o que fuiste rechazado. El racismo es punto de ignorancia. Esto es El México que no quieren que veas. Una serie en donde en cada capítulo te mostraré el México que los medios de comunicación internacionales no te muestran. Hola, ¿cómo estáis amores? Yo soy Catherine Boyce Les doy la bienvenida a otro video mini documental lleno de valor con nuestro amigo Emanuel Que probablemente lo vieron en un video anterior aquí en el canal Y que si no lo has visto, te lo voy a dejar aquí abajo en la cajita de información para que vayas y cheques ese video Porque está muy bueno, la verdad está demasiado bueno Hablamos sobre la diferencia entre su cultura Porque él es de la República Democrática del Congo, venir acá a México hace 5 años Hoy les tengo esa... Pregunta tan, tal vez delicada para algunos, eh, como ustedes saben, acerca de lo que representa ser negro aquí en México. Ser un extranjero negro aquí en México, no solamente en la ciudad, porque en este momento nos encontramos en la ciudad, sino también visitar los diferentes pueblos mágicos, diferentes estados, el estilo de vida, cómo te tratan cómo te ve la gente, cuáles son esas cosas curiosas que a veces suceden solamente por tener este color de piel Como ustedes saben gente, este es un contenido educativo que simplemente lo hago para orientarlos a ustedes Sobre todo porque también tuve mi propia experiencia y porque mucha gente en este canal siempre pregunta ¿Pero son racistas en México? ¿Pero no los tratan mal en México? Dice que los mexicanos son malos con la gente de color negro, ¿Será real? ¿No será real? precisamente para romper ese tabú es que hago este tipo de contenido así que venga conmigo y vamos a tener una conversación muy interesante con Emanuel Aquí estamos con Emanuel Emanuel, cuéntanos un poco sobre ti ¿Cómo llegaste aquí a México? ¿De dónde eres? ¿Y por qué México? Soy Emanuel Luamba, vengo de la República Democrática del Congo vine a la Ciudad de México para estudiar y prepararme como sacerdote que ya soy Wow, impresionante ¿Cuántos idiomas hablas? Junto al francés Manejo bien el español, creo que sí me están entendiendo. <risa> sí, porque yo te entiendo perfectamente. <risa> el inglés, un poco de alemán, el portugués y el italiano. wow ¿Cuántos idiomas mencionaste? ¿Cinco probablemente? Más o menos cinco, sí. Cinco o seis idiomas. Al final, ¿cómo fue esa decisión? México, con tantas cosas que se dicen sobre este país en los medios de comunicación. Es que la fraternidad, por así decirlo, la congregación mía, decidió escoger un país en el mundo donde todos los que iban a hacer teología se iban a encontrar para estudiar y en aquel entonces escogieron México, por eso vine a la ciudad de México. ¡Wow! Entonces tú no elegiste por ti mismo este país. México me eligió a mí. ¿no? México te dice que los <risa> mexicanos nacen en donde se les da... La gana. gana justamente <risa> ¿Crees tú que ese, que ese refrán es verdadero? Es muy verdadero. Hoy porque? en día sientes que tienes ese calor mexicano, ese, sabes, llegaste aquí, sientes que fuiste acogido de alguna manera o que fuiste rechazado. Acogido por muchísima gente y en, al, en algún otro momento rechazado por lo que soy quiero hacer un stop aquí súper importante y súper rápido esto es dirigido a todos los emprendedores que están allá afuera sin importar la rama en la que estén emprendiendo o tal vez tú no has iniciado tu negocio online pero quisieras atreverte no tienes idea de por dónde empezar esto es para ti vamos a empezar desde cero te voy a guiar paso a paso para que puedas construir tu negocio por internet aquí abajo en la cajita de información están todo lo que necesitas saber para inscribirte y esto lo hago porque mucha gente, muchísima gente y sobre todo las personas nuevas que han llegado acá al canal se preguntan, Katherine, ¿cómo es que puedes viajar por el mundo? ¿Cómo es que puedes ser tan libre? ¿Cómo es que puedes trabajar mientras viajas? Y eso es precisamente porque tengo un negocio en internet. Es lo que me permite tener esta libertad, poder viajar y poder tener este estilo de vida. Y por eso quiero enseñarte a ti... ¿Cómo puedes hacer lo mismo? No importa si tu objetivo no es viajar, pero si tu objetivo es crear las bases, diseñar un negocio que se pueda mover a nivel digital, eso es lo que les voy a estar enseñando, cómo hacerlo. Y si ya tú estás, ya tienes tu negocio, pero necesitas ese empuje o ese paso a paso para hacerlo crecer en internet, es para ti si tú aún no tienes un negocio pero tienes una idea y en algún momento te gustaría empezar algo en internet pero no estás tan seguro de qué es para ti aquí abajo está toda la información en algún otro momento rechazado por lo que soy ¿Por qué lo que eres explícame esa parte bueno para detallarlo un poco por mi test de piel por algunos es una atracción porque nunca han visto a una persona como yo entonces se acercan a preguntar quién eres de dónde eres, a qué te dedicas y principalmente para echarte la mano para que puedas ingresar con mucha facilidad en la Ciudad de México y te dan oportunidades y, te, y también para eh, decirte dónde no ir porque hay algún peligro. Y en otro momento pues cuando no fui recibido bien es porque pides algo, por ejemplo un día estaba buscando un taxi y digo voy a parar a un taxi para que me lleve y me dijeron me vio primero y me dijo, no, tú no, tú no te subas en este. Día. Ah, bueno, gracias. ¿Y, y por Pero, qué crees que te dijeron que no te subieras? O sea, de hecho me iba a subir. Cuando volteó el taxista a verme, me vio tal como soy, muy guapo, de hecho, <risa> me dijo que tú no, no sé si por lo guapo o por lo negro. <risa> <risa> Cuéntame un poquito cómo fue ese, ese recibimiento, o sea, cómo fue esa introducción tuya a la cultura mexicana bueno cuando llegué yo me planteé muchos eh, objetivos de los cuales estudiar a fondo la historia de México y entender más la cultura mexicana y leyendo me di cuenta de que había un tal Marinche que es lo que los lo mexicanos tienen en la sangre de acercarse a los extranjeros darle más peso a los extranjeros que a los mismos mexicanos no entiendo por qué pero dicen dicen los libros que el hecho de ser extranjero en este país te ha beneficiado en algo en muchas cosas sí porque te acercan te ayudan y haces muchos amigos sí. conoces más cosas porque como siempre dicen aquí en méxico aquí tienes humilde casa entonces, mi casa es tu casa justamente entonces me sentí en casa porque con las amistades que tengo siempre he sido bien aceptado recibido y pues ayudado también Wow. tú le recomendarías a los extranjeros que te ven en este momento a la gente negra como tú, como yo bueno, yo soy de Latinoamérica, tú eres de la República Democrática del Congo de nuestra, África de África, exacto nuestras culturas son muy distintas, muy sabes tú le recomendarías a la gente de cualquier parte del mundo según tu propia experiencia, Emanuel, en este país venir a este país yo recomendaría mucho un ejemplo sencillo para explicar eso Llego a México, no conozco a la gente y una persona me invita a comer, yo por mi cultura no se come con cualquier persona porque comer con una persona es aceptar entrar en la vida de esta persona, pero sin conocerme me invita a comer y dije wow, entonces aquí comer con una persona es entablar una conversación, entablar una amistad, entonces a, todo, lo, a toda la gente, los extranjeros por el mundo que quieran venir a México que vengan aquí van a ser muy bien recibidos y es un país con muchísimas oportunidades que a lo mejor estando dentro no nos damos cuenta pero los que sí, nosotros llegamos del exterior nos damos cuenta de ello. Hablábamos eh, acerca de esta situación conflictiva que llegaste a tener en algún momento en este taxi, ¿cómo fue eso? Iba a pedir el taxi para que me dejaran en otro lugar iba llegando tarde a, al punto donde iba y veo un taxi, milagrosamente digo ya voy a llegar y el taxista me dice no tú no te subes porque no no me dio explicaciones y se fue, bueno se lo acepto entonces en algún momento uno va pensando será racista, será racista el taxista y tal, bueno yo pienso que el racismo es punto de ignorancia, antes que nada, porque no se conoce a la otra persona y no se le abre la puerta para que podamos conocer quién es la otra persona. Y de hecho, la palabra racismo viene de ras, que es árabe me parece, que significa cabeza. Entonces, del ser inferior, yo pienso así, porque en la cabeza están todos los sentidos y el resto del cuerpo solo es el tacto, del ser inferior no se quiere aprender nada. Por eso también cuando llega Hernán Cortés acá, tumba todo lo que no es de México porque no quería aceptar nada. Por eso hay un documental que habla mucho de Hernán Cortés que dice que es un hombre entre Dios y el diablo. Entonces yo pienso más bien que es una cuestión de ignorancia porque algunos te discriminan porque no saben realmente quién eres y qué es lo que puedes hacer en la vida o aprender a esta persona. Yo principalmente con los niños, sobre todo cuando están con sus papás, sus papás se ponen así como nerviosos cuando los niños me tocan y me dicen mamá mira no pinta, a mí no me ofende eso, es normal, es un niño quiere aprender y yo aprovecho le explico que en el mundo hay gente diferente, cualquier persona con su tipo de piel, de dónde viene y así es. Entonces si una persona creció con esta idea, no se va dando cuenta de que en el mundo hay una variedad de tipo de, de, de test, de tipo de test y de otras personas que vienen de otro lugar. Entonces yo lo pongo más en la cuestión de la ignorancia y de cerrarse a la apertura que nos da la humanidad y todo el mundo. En resumen, que te hablen de racismo, de extranjeros en México, la idea principal es que vengan, porque en México hay de todo y... Todo lo que hay en México es de lo mejor posible que se pueda aprender, que se pueda aprovechar. De hecho, los extranjeros llegamos y salimos de México conociendo el territorio mejor que el, los mismos mexicanos. Entonces, vengan a disfrutar, vengan a aprender. Y si encuentran una paréntesis que les habla del racismo, el resto son buena onda, como hablamos aquí. Y repitiendo el lema de la universidad, por mi raza, hablará el espíritu. Llegando aquí a la Ciudad de México, se hace muchos amigos, se hace familia, se aprende a comer chile y se aprende el idioma desde luego. Entonces, conociendo a la Ciudad de México, conociendo a la gente de México y a todo el territorio mexicano, podremos decir todos juntos al final que un soldado en hijos Hijo de Dios. Bueno gente, esa fue la entrevista acerca de nuestro color de piel aquí en México y vivir como extranjeros en este país tan hermoso. Simplemente nos queda invitarlos, que vengan, que este es un país de puertas abiertas Un país que recibe al extranjero, no importa ni siquiera el color de piel ni el país donde vengas Acá te reciben con las manos abiertas El mexicano siempre dice, y Emmanuel no me dejará mentir, <risa> mi casa es, es tu, tu casa. casa Cuando a mí me dijeron eso por primera vez yo no entendía este asunto ¿Cómo que tu casa es mía? No entiendo porque mi casa es mía pero al final del día entendí que esto era fraternidad, generar una amistad, abrirte las puertas, que tú te sientas bien recibido y bien acompañado. How do you feel here in Mexico? Feeling pretty good. Yeah. How yeah, really nice. are you feeling? Yeah, ¿Qué nice. What do you think about the people around here? American Canada. Yeah, we haven't been here for that long, ¿Te yeah. Yeah, You like this country? Yeah. Like we blue just blue got blue. here last night. What? No, acabando de llegar yeah. anoche. Where y'all from? I'm from Panama City, Panama. Oh. It's Latin America. It's like Central America, actually. Yeah. Yes. Okay. yes. Okay. Yes. Yes, we do. Yeah. <laughs> Yo soy Kathleen Boyce. Gracias por ver esta entrevista y aquí abajo les voy a dejar las redes sociales de Manuel. Y también las redes sociales de Gise que por cierto acaba de subir un nuevo video Me está ayudando muchísimo a grabar este contenido de muchísimo valor Para ustedes les voy a dejar ese video aquí, aquí abajo en la cajita de información Para que vayan a verlo Cuando van allá al canal de Gise, por favor se suscriben Y le comentan que vienen de mi canal, del canal de Catherine Voice También te voy a dejar aquí abajo mi cuenta de Instagram para que me sigas Porque allí estoy subiendo contenido diario A cada rato y en cada momento todo lo que estoy haciendo lo comparto en Instagram, suscríbete a este canal si aún no lo, has, no lo has hecho, dale click a esa campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video y comenta aquí abajo en la cajita de los comentarios, ¿será que los extranjeros somos bienvenidos aquí en estas tierras mexicanas o no? Los dejo con un abrazo enorme y hasta el próximo video. Señora, siempre decimos mi casa es tu casa. ¿Qué significa eso señora? Que eres bien, bien recibida, eso. o sea que puedes ir a mi casa cuando bueno. quieras wow.